Bueno, estamos otra vez en vivo. Bueno, Guaira estaba con problemas de, de conexión, pero bueno, vamos, vamos empezando. Vamos a ver si se logra conectar después. Si no, pues bueno, yo les cuento un poco. Pues la verdad es que hoy estaba con, como dicen los brasileños, con saudades. Saudades. <ríe> saudades de, de viajar. Eh, y siempre he pensado que cuando, cuando recordamos volvemos a viajar de nuevo ¿no? Y miraba fotos y eso que te muestran las fotos de, de, de recuerdos pasados Y pues bueno, este era un momento en que quería compartir con ustedes esos recuerdos eh, Hola Jofer Recuerdo que cuando, cuando viajo siempre me hacen una pregunta Que es ¿Cuál es mi lugar favorito? ¿Cuál es el, el lugar que más, más me ha gustado? Eh, siempre, eh, cuando me preguntan eso, pues pienso yo, es una pregunta difícil porque, porque los lugares, todos tienen su, hola Incor, hola Joselín, todos los lugares tienen algo hermoso para, para mostrarnos no hay un mejor lugar, no hay un mejor lugar, todos tienen sus cosas bellas. Entonces lo que hago es como partir todos esos mejores lugares eh, en, en, y juntar con esos pues lo que es el planeta Tierra, ¿no? Eh, yo lo que respondo es eh, bueno, eh, ya estamos en, en la digamos cuál es el mejor lugar de playa. Yo no soy más de tan de playa, soy más de montaña, pero las playas más lindas eh, que, yo, que yo he estado, eh, pues las viví en Filipinas. Eh, Filipinas es... tienen como muchísimas, como 77 mil eh, islas. Eh, a ver, me está escribiendo aquí Guaira. Ya, entonces les decía, bueno, Filipinas eh, Tienen muchísimas islas, entonces hay unas islas Una isla en especial que se llama Oca Boracay Y tiene unas playas, bueno, fenomenales Para mí son las mejores playas que, en las que estuve en todo mi recorrido Bueno, para los que no me conocen, yo estuve de viaje, casi tres años eh, y, y pues eh, recorrí toda la parte de Asia, una parte de Europa y, y una parte de Sudamérica hasta que más o menos en en diciembre pues me entró las ganas de estar con mi familia ah bueno ahí ya viene Guaira eh, y entonces pues me vine en diciembre para Bogotá pero mi idea era después seguir viajando pero pero bueno, ya saben lo que ha pasado y, y pues no pude seguir viajando. Bueno, Guayra se si unió. Hola, está Hola, Guayra. ¿Me ves ahí vez? en esta? Sí, ¿me Puedo ves? Que mueves mucho tu cámara, si puedes dejar Ah, déjame aquí, estoy poniendo el, el tripocito bien puesto, que no se mueva. Listo. A ver, ahí. Les estaba contando a todos, pues, que cuáles eran mis mejores lugares y les estaba contando sí cuál sí era, te estaba escuchando cuál era mi mejor, mi mejor playa no Guayra, claro. tú, tú eres, tú eres de, una, de un lugar costero tú naciste en Lima no ah no mentiras tú naciste en, eh, la, en, en, un, en una islita. pero bueno islita. Has visto mucho mucho de tu vida en Lima que es costero entonces tú sí sabes de playas sí. cuéntanos sí, para ti cuál sí, es la playa sí. más bella en la que has estado en este viaje <risa> bueno cuando he estado seguramente eh, llegan las leyendas antes de ir a Asia por ejemplo, ¿no? que las playas más lindas de Tailandia, que no sé qué y, tal, y uno se va con esas expectativas pero yo creo que la más linda fue la más difícil la que más me, me costó llegar que fue en Indonesia se llama Sulawesi Islas Togian. una de las playas muy, Ay, muy perdón. vírgenes ah, qué lindo eh, creo que podría ser ¿Y por qué era la más linda de todas, Guaira. ¿Qué fue lo que te llamó más la atención de ese lugar? Yo creo que lo especial era que no había casi turismo y no había desarrollo. Eh, mm -hmm. No había ni siquiera internet, ni teléfonos, ni celulares. Ah. Eso por la atmósfera. Y dos, porque no habían turistas y había coral ahí. O sea, tú, la, tú salías de arena, caminabas y ya estabas en los corales. O sea, ya, no tienes que irte a un paseo lejos para ir a ver los corales. Ya están los arrecifes. Y habían esos pescaditos que son como los de Nemo, el, paya, el pez payaso, y todos sus amigos. Igualito. <ríe> igualito. Bueno, yo les decía que para mí fue Boracay. Fue una playa así, wow, espectacular. Así. Pues sí, era un lugar turístico en realidad. Eh, pues, pero como tal, la playa era blanca, así de unos colores el agua todo era muy muy bella ese lugar y en general las playas en filipinas para mí fueron las mejores pero les contaba uh. también que yo soy más de montaña eh, yo o sea no me imagino no, mi sueño no está por ejemplo tener una casa al frente del mar y despertar viendo el mar todos los días no no en mi caso yo me imagino mi sueño es tener unas, unas, una casita así no no así lujosa cero lujos pero en medio de la montaña que, que haya ojalá un rito que haya mucho, mucho, mucho verde. Ese es mi sueño. Entonces, en cuanto a montañas, Guaira, ¿tú escalaste alguna montaña en este viaje o has tenido la oportunidad de subir alguna montaña? O... Bueno, la verdad es que yo le empecé a coger la montaña de las montañas fue porque yo te escuchaba a ti, cuando okay. me contabas de tu, de tu circuito, de tu itinerario, tú básicamente no, no, nombrabas montañas, decías, en Japón voy al monte Fuji. Tengo que ir a Indonesia es a escalar el volcán, no sé qué. De ahí tengo que ir a tal, a la montaña. Y, uff, y dice, ¿por qué va tantas montañas? Y entonces entendí que sí, hay todo un, un turismo de, de eso, Hola, de personas que realmente en el... se, se conectan en, ese, en esa ruta, en buscar montañas. Entonces yo dije, bueno, yo también, ¿no? Y, y descubrí que sí, que es chévere, es muy chévere. ¿Eh? En Java... ¿El volcán de flamas azules? ¡Wow! ¿Puede Pero ser? Sí. Sí. Ese no me lo hice yo, ese... ¿Ese ¿sí no lo, lo hiciste? Para... No, ah. Me lo perdí. No, es que los tuyos son de otro nivel. Yo no sé cuántos días caminaste para ir al que fuiste. Ah, fuiste a no, uno por... que costaba Pero un montón es que... de plata también el tour y era súper peligroso. No, no, el, eh... Bueno, uno fue para mí en, en Indonesia el, el volcán que yo hice. Bueno, volcán es un eh, Indonesia es un lugar lleno de muchas playas y muchos, y muchos volcanes. De por sí que es muy chistoso, bueno, chistoso, digo yo. No, en realidad no es chistoso, pero es curioso más bien que uno está en las islitas de, de, de Indonesia y dice... Eh, cuidado, terremoto, porque claro, como, como hay, hay, hay peligro de terremoto porque tiene volcanes Y llegas a la playa y dice eh, mm -hmm. ten cuidado, eh, peligro maremoto Tsunamis. Tsunamis Tsunamis, oh my God Pero, pero bueno, eh, para mí una montaña muy dura que hice en, en Indonesia, en, en, en Lombok Es el volcán Rinjani, Lombok. fue duro el más duro que he hecho en mi vida, la, la ruta más dura que he escalado en mi vida, pero no es ni porque fuera muy alto, sino porque, bueno, en realidad tú arrancas como en los mil metros, o sea, arrancas eh, muy casi a nivel de mar y llegas como a los 3.300, si mal, 3.700 creo que es. Ajá. pero lo haces en, en, en, en, un, en el primer día tú asciendes como dos mil metros o sea, es muy absurdo es, entonces en ese sentido es peligroso el mal de abertura es complicado y pues lo toman como muy a la, a la ligera pues. pero para mí mi montaña maravillosa fue el Himalaya en la Nápuna, que tú hiciste también lo hiciste primero que yo de por sí el Anapunabeskan y a mí Nepal, para mí Nepal fue maravilloso o sea, era el lugar de las montañas y, y era lindo, eh, pues sobre todo porque fue una montaña que escalé, o un, un trekking que hice nueve días sola en la montaña. Y yo era muy miedosa, <ríe> aunque no parezca que la gente crea que soy súper valiente. No, yo soy súper miedosa. <ríe> y, y, pero Guaira la hizo primero y me animó. Él la hizo, no la hizo solo, la hizo con unas amigas. Y, pero yo no tenía con quién y yo no me iba a quedar sin hacerla. Como por mis viajes, o sea, si no tengo con quién, yo lo hago. Y... Un paréntesis, un paréntesis. <ríe> A ver, ¿cuál, ¿cuál es el paréntesis? Es que ahí, el, el tú, Luis, tú dirás que eres miedosa, pero tú te bañas sola. Lo que pasa, yo para ir allá fue porque conseguí dos compañeros, y los dos compañeros eran dos mujeres, o sea, si tú eres sea, yo no sé qué soy, soy mega, mega, mega cobarde, pues, no sé. Pero igual termine yendo, ¿no? Pero sí, bueno, este fue uno de esos lugares que para mí fue maravilloso ver el, al otro día cuando salió el sol, ver la montaña. Es, una, es un lugar de esos que tiene factor wow, el Anapurna qué ¿Qué lugares has estado tú, Guaira, que tú dices así, wow? O sea, como que eso que siente uno que le hincha el corazón que siente como ese, que uno solo no quiere, no tiene palabras, sino como que solo se quiere sentar y contemplar ese lugar así, wow. ¿tienes ¿Has estado en algún lugar así? Bueno, ese es uno, el, el, el de Anapurna hace eso, el de Anapurna hace eso, el que te dije de Sulawesi, que son las playas, pero creo que... Fue justo cuando yo, que nos encontramos, que eso fue casualidad, en, en, en Australia, y terminamos en Tasmania, manejando en, la, en el carro que alquilamos, y esas playitas, no, fuimos a las 12, 12 apóstoles al sur de Australia, eh, y habíamos visto las fotos, sea, ¿ah? qué lindo, pero cuando llegas realmente es wow o sea, es wow y esas playas, ¿te acuerdas que eran metidas como entre dos montañas, eran casi como playas secretas? Sí. Eh, yo creo que eran unos guau wow brutales, y además de ver la luna naciendo del mar de color, una luna roja color fuego, ¿no? Aparte de esas cosas sí, gigantes. Que... Bueno, el, el, a mí me pasó algo, bueno, claramente mi guau mi wow máximo, es eh, el Anapurna Viscam en, en el Himalaya, en Nepal. Pero, pero me tuve sensaciones similares, que la hacían sobre todo porque era algo que anhelaba mucho y, y como que había logrado. Eh, como fue cuando estuve en Uyuni, pude vivir el amanecer y el atardecer en ese lugar. Para mí los amaneceres son, amaneceres son muy significativos. Siempre te toca madrugar, siempre te toca poner un esfuerzo especial, seguramente haciendo un frío, como en el caso de Juni, eran, unas, eran temperaturas bajo cero, estás ahí congelándote, congelándote, yo encima me subí encima del, del, del jeep en el que estábamos para poder ver el, el amanecer, que dije, bueno, prefiero aguantarme el frío, pero no me quiero perder este momento, y me subí ya ahí congelada con todo, o sea en, en las fotos solo se me ven los ojitos, pero... Pero, pero era un momento así como, wow, que, que se te iluminan los ojos y que, que se te lloró. O sea, como la emoción. Eh, pues fue ese momento en Uyuni, fue maravilloso. Me gustó mucho, además, que era algo que, que tenía mucho. Uyuni es en Bolivia, en Latinoamérica. También me gustaban mucho las montañas de colores. Y, en, y a mí me gustó mucho unas montañas en Perú. Que no eran ni... eran <risa> no, Pues sí, son... Son. Oye, yo quisiera que ahí. Famosas, por ahí mismo, aquí, agregaras un detalle. quisiera saber en qué lugar hiciste más amigos. Bueno, eh, más amigos, sí. Y es que. Eh, por si acaso, quiero que sepas que en, nuestra, en, en este live hay un retardo entre lo que tú me hablas y yo te respondo. Hay retardo. Sí, ya me por di cuenta, viendo, porque yo tengo que mover la boca <ríe> y, y, y después me llega la voz. Hola, María José. <ríe> Pablo, hola. Y entonces, bueno, me preguntaste por en qué lugar hice más amigos. Yo creo que esa es una de las claves de viajar y es de viajar lento. Y es que cuando tú vas lento... Cuando tú vas rápido, como que llegas, la foto, sí, el lugar, no te da tiempo de conectar. Y yo creo que eso es lo que más nos gusta a ti y a mí de, de viajar, y es la posibilidad de conectar con las personas, ¿no? Es cierto que cuando uno viaja solo, como yo he viajado, tú nunca estás solo. Siempre estás haciendo amigos en todos lados, siempre estás conociendo personas, siempre, sí. siempre, siempre. Pero esos amigos como sí, que to, con los que todavía te hablas son en los lugares donde pudiste compartir más. Yo creo que eh, yo de los lugares donde he estado más tiempo eh, fue en India, en India, eh, y digamos que quieta en un lugar. Uh -huh. Yo estuve un mes en Calcuta. Lo dices. En Calcuta, uh -huh. sí. Eh, también estuve casi nueve meses en Tilcara, Argentina. Entonces, pues ahí tengo muy buenos amigos, personas muy especiales. Eh, también estuve como dos semanas en Perú, en Ayacucho, entonces ahí también, entonces digamos que en esos lugares donde pude quedarme más tiempo, son los que conecté, se me fue, el se me está descargando el celular, porque no me está funcionando esto acá, el, el, el, el cargador, bueno, eh, entonces tal vez eso fue, digamos que en esos lugares, hice muy muy buenos amigos y eso fue muy lindo. Justo ahí Nati, lo que hablas de los amigos, yo creo que algo es muy bacano es cuando uno vive en una ciudad y está acostumbrado pues a la vida tradicional, uno sale del trabajo, digamos va algún tipo de transporte, no sé si taxi o sale es por la calle, te cruzas con desconocidos y uno no le dice hola a cualquiera, ¿no? Hola, es algo como no es, es raro hacerlo en tu vida si no lo conoces. Creo que viajando hay esa magia, ¿no?, que realmente yo no sé qué se rompe, pero uno está más abierto a que le digas a alguien, hola, o que alguien te diga, y también uno tiene cara de que no es de por ahí, y viene esa típica, ¿de dónde eres?, es que no sé qué, y terminas conociendo a un desconocido y tienes un momento y resulta de pronto que estás viajando con esa persona ya dos semanas. Y yo quisiera ah, es. eso, poder llevarlo a nuestra ciudad, cuando ya estamos otra vez en la rutina, en la oficina, no sé, decirle hola a la persona de la fila del mercado, ¿me entiendes? Sí, Que diga sí. hola. Pero yo creo que te mirarán. Y como... empezar a hablar, y ya. Que eso lo hacen las abuelitas, sí. que eso lo hacen las abuelitas. Sí. ¿no? Sí, sí, y la hablan mamá. a la señora sí, sí, de la fila. Sí, no, ya mi mamá aquí a hacer amigos. Pero, pero eso es lo lindo, o sea, cuando uno, cuando uno está viajando hace eso. Llegas a un lugar, hola, ¿y tú cómo estás? Y entonces la gente empieza a hablar, pero, pero ¿por qué en el Transmilenio en Colombia no puedes hacer eso, no? No puedes <risa> no. charlar y conocer y conectar, En la ¿no? fila del banco, pues, en la ¿sí? fila del supermercado, sí. ¿Sí? seguramente aprende. Yo la verdad lo hago con los taxistas. Yo soy la más amiga de los taxistas. Ah, pero, sí. <risa> pero ahí, bueno, ahí sí digamos que es, es lo obvio, ¿no? Eh, sí. Pero, pero Guaira, así como... Como yo ocho amigos, mira que ahí me escribe María José, me dice, Nos, te conocimos en el Norte de Salta. Hola María José. Sí, en el Ay, Norte de Salta, en Argentina. Oye, y tú, eh, porque por ejemplo, para mí, una de mis mayores motivaciones para viajar es aprender. La verdad es que amo aprender. Tengo una, uh, no sé si llamarlo, sí, pues, se llamaría adicción, pero me gusta mucho aprender cosas nuevas todos los días. Y por eso es que amo viajar, ¿sí? Porque cuando viajas con, a, aprendes idiomas nuevos, aprendes culturas nuevas, aprendes eh, saberes nuevos, aprendes tantas cosas sí. nuevas. Eh, a cosas, veces me como, haces pensar como, como, que, que así aprendes así no quieras. Sí, ¿no? Eh, <risa> yo recuerdo mucho un aprendiz... Un, yo creo que el lugar donde más aprendí... bueno... Una cosa es como aprender cosas prácticas y otras cosas para la vida. Hablemos de las cosas prácticas. De las cosas prácticas para mí eh, eso. Fue, bueno, bueno. fue China. <ríe> que tuve que volver a aprender desde cosas tan simples como salir y saber cómo coger un bus. Eh, tomar un bus, uh -huh. porque yo sé que en algunos países es la <ríe> Tomar un bus y, y, en, y, en, y, en, y, y sacar dinero. O sea, yo no sabía ni cómo se decía withdrawal, en, O sea, no sabes qué significaba sacar dinero y... Disculpa, y... pero yo aprendí que todo lo que aprendí en inglés no nos enseñaron palabritas simples para la supervivencia en un país, ¿cierto? Y esa, sí. Esas clases, o no fui, o no estudié, o me tumbaron. Pero withdrawal, yo tampoco, en el cajero automático fue, pucha, ¿cuál sería retirar? a mí, que es withdrawal? Y le daba y salía la plata. Bien, <ríe> no, y con el susto, no. Literal. Con el susto literal. que tenía uno es que te, se te quedaba tu tarjeta ahí, ¿no? Y uno dice, ¿y si claro. la tarjeta ahí, tú qué, qué rayos haces y ahí es donde tienes la plata? Que, a ver, para todos los que son viajes, <ríe> no anda con los millones en, entre el bolsillo, ¿no? Bueno, ¿cuáles millones? Pero bueno, no anda con el dinero entre el bolsillo, ¿no? Lo lleva en la tarjetita. Bueno, eh, entonces yo la verdad es que ahí aprendí los muñequitos. Entonces yo, por ejemplo, eh, veía... Creatividad, full, aquí, ¿no? ¿no? Es como entonces, que uno activa el área creativa de la cabeza para ingeniárselas. Sí, tal sobre todo pues en esos países con símbolos muchas alfabetos muchas raros ¿Y es yo te voy a apostar algo principal? que vería, yo creería que no me equivoco con esos símbolos tipo chinos, japoneses o coreanos, como no sabemos el alfabeto, te apuesto que alguno de tus, tú le pones nombres de algo, bueno, este es la casita, este es la manzanita y te apuesto que alguno de eso le llamaste, esa este es la muñequita alguno, no sé, alguno de eso le acerté <risa> Seguro, seguro, la muñequita con faldita, la muñequita sin, sí, el muñequito sí, eh, hombre sin faldita. Con faldita, ¿cierto? Con faldita y sin faldita, sí. la escalerita, no, no, no, no, no. la puertica y la casita con techo, de hecho. Pero lugares que, que me traje un aprendizaje, Guaira, ¿cuál te trajo así como más aprendizaje como para la vida? Como que tuviste Bush, aquí me, antes y después, aquí me cambió la vida. Pucha, mira, yo no sé si un lugar como tal, pero lo que sí, de pronto, muchos pequeños, fue el hecho de tener yo prejuicios o clichés o estándares que a uno le siembran en el colegio. Por ejemplo, todos los, los, no sé, los orientales tipo chinos, coreanos, japoneses son chiquitos. Mentira, esos coreanos son realtos. <risa> Llegas de pronto, o oh, todos los rusos son fríos y con cara de malos. Oye, todos los rusos que conocieran son todos alegres. Todos los alemanes son fríos como robots. Llegas y esos alemanes. No, yo tenía una suerte con los alemanes super amables. Cal... Entonces, cada día, cada prejuicio pff, simplemente se derrumbaba como algo muy frágil. Es un prejuicio que tenía tenido por años. Y de pronto se derrumbó y digo, porque era mentira. O sea, ¿quién me contó la historia? Me la contaron mal. Y yo no creería que soy el único. Creería que eso me ha hecho bastante. Entonces yo al final me llevé la, la enseñanza de ni todos son tan, tan buenos, ni los malos son tan, tan malos. ¿no? O sea, yo creo que es lo que más me ha Es cierto. Bueno, a mí me tocó mucho los momentos en que he hecho voluntariados. Eh, mi voluntariado en India, en, mm. en Calcuta, fue muy fuerte. Y bueno, dentro de ocho días... Les vamos a hablar de, de cómo viajar haciendo voluntariados. O sea, a todos los que les gusta servir, los invitamos. a esta misma hora, a la una, empezamos. Y bueno, les contamos cómo, cómo es viajar haciendo voluntariados. Pero en ese lugar, en Calcuta, yo estuve un mes trabajando con las misioneras de la caridad, haciendo un voluntariado. Y, y pues bueno, los que ya han estado en India saben que India es un lugar de odios y amores. Eh, eh, hola, HF y en ese lugar, pues ese voluntariado fue muy especial, me trajo muchos aprendizajes, muchas, de por sí, que en ese lugar fue que yo empecé a querer compartir los aprendizajes de mi viaje. Eh, fue como que yo en ese momento empecé a abrir mi blog, a escribir lo que, lo que iba aprendiendo, porque dije, no, no me puedo quedar con todo esto, yo sola sin compartirlo, entonces... Ahí empecé a, a, a hacer, creo que mi primer video también lo hice allá, o sea, de pronto era un video de algo viejito, de algo anterior, pero tal vez mi primer video lo hice ahí. O digamos que empecé con más fuerza a compartir mis aprendizajes, pero eso fueron experiencias de vida muy fuertes, que bueno, dentro ya les cuento un poco más en detalle de eso, pero, pero me ayudó muchísimo, fue muy, muy bello. Eh, ¿En qué lugar, Guaira? A ver, en esto que estamos haciendo? Porque esto es como todo, estamos haciendo como un, un mix de, de emociones. Oye, pero hay, hay un poco lo, lo que vas hablando. Por ejemplo, ella, exacto, pero, pero mira, del mix que dices, de cómo, cuál trajo el factor guau, wow, cuál hiciste más amigo, después dónde aprendiste más, después me pu eh, un poco como dónde cambió la vida, y todo ese flow de emociones, mm -hmm. creo que Siempre lleva a preguntar, ¿dónde más feliz o cuál te hizo más feliz o, o cuál te llenó más, no? Y está ahí lo opuesto, ¿cuál te, okay. te hizo más triste pronto? <ríe> bueno, bueno, ¿más feliz? Yo creo que fueron esos lugares, así como que alcancé algo que, que sufrí mucho. Eh, entonces, esos eran esos momentos que uno gritaba, <ríe> Como que es esa satisfacción de victoria. Que fue, por ejemplo, cuando llegué al Nanapurna Biscan, cuando llegué a la cima del Rinjani, cuando llegué a la cima del el Fuji Mountain sí. sí. Fue un momento así como, wow, que tú sentiste mucha satisfacción, mucha felicidad, en mi caso. Eh, uh, en esos lugares me sentí muy, muy, muy feliz, pues porque es algo que me llena a mí muchísimo. Eh, y tal vez lugares bro. más tristes, creo que... Bueno, eh, ahorita se me viene a la cabeza como dos o tres, uno hay que... Oye, qué bacán lo que has dicho. Pero espera, antes de que te vayas a los lugares tristes, antes de que te vayas a los lugares tristes. Oye, ¿sabes qué? Quiero quiero poner una extensión ¿Dilia? porque me vas a cargar el celular. De, de esos que dijiste, ¿sabes qué me ha, me ha llamado mucho la atención? La, cuando... Dale, dale, dale, dale, sí, sí, dale, y yo sí. Dame eh, dos segundos. quería hacer un comentario mientras tú traes el cable de la extensión, y es que eh, cuando tú vas narrando cuáles te hicieron más felices, tú empezaste, sí, dale, dale, eh, yo, yo déjame ir haciendo esa reflexión, y es que a mí también me ha pasado, cuando tú hablaste de cuáles te hicieron más felices, es el el nombraste montañas nombraste escalar el monte o nombraste escalar tal volcán y es que en esos lo que hay en común yo siento es este tema de hacer esfuerzo porque es como cuando yo fui a la Annapurna Base Camp y estuve en la eh, caminamos seis días de subida y tres de bajada. Entonces, cada día era un, un poquito un logro, un logro. ¿no? Ya cuando el día 4 otro logro, y caminamos más o menos seis horas, o ocho horas y media por día. Y de pronto, ya cuando llegas, todo el esfuerzo que se acumula, se acumula, se acumula en cada pedacito del cuerpo, en cada músculo. Y, y llegas y ves. Eh, eh, ves la montaña y ves el el tu logro ahí siento que, que como que explota ese esfuerzo acumulado en una satisfacción brutal y, y genera unos niveles de felicidad excepcionales entonces yo veo muy amarrada la felicidad de esos esfuerzos esos esfuerzos con felicidad viene muy de la mano no sé qué, qué piensas si quieres, sí, puedes es te estoy hablando de cualquier cosa, ¿no? No, el logro, el logro, pues, es una de esas cosas que te da, que te da, yo no diría, no sé si felicidad, pero, pero te ya te da, eh, te emociona, te, te da alegría, te llena de, de muchas cosas como muy positivas, que no quiere decir que las cosas tristes necesariamente sean malas, ¿no? O que sean negativas, ¿no? Y, y tú me preguntabas que, cuáles eran los momentos más tristes <coughs> y yo creo que he vivido en todo el viaje con unos dos o tres eh, uno fue quizás mi Satisfacción. primera en fuera, fuera de mi familia y es eh, yo estaba en Tailandia y, y yo no, no, toda la vida no, no, no. Es, aunque siempre he sido muy viajera <coughs> eh, he tenido el, el la fortuna es siempre estar cerca de mi familia en, en navidad y son fechas como muy importantes y yo no iba a poder estar entonces estaba muy muy triste muy deprimida porque no iba a estar con mi familia. <risa> Ese fue uno, eh, otro momento triste, eh, bueno cuando terminé mi voluntariado en Calcuta, el día que me despedí de Kushi Kushi era una bebé de, de cinco años, que, que tenía bueno una discapacidad motriz eh, y, y bueno eh, tuvimos con, una conexión muy especial oh. con esa bebé y, y cuando me despedí fue como así como bueno, se perdón, me rompió me el corazón, triste. ese me dio muy duro, ahí estuve como en depresión unos cuantos mm. días. Mm. Eh, y por ahí una vez me rompió en el corazón también en este viaje entonces también ahí estuve muy muy muy triste entonces creo que esas han sido mis momentos más más tristes pero bueno y tú Guaira cuál es tu momento más triste No te estamos escuchando. Rupturas de corazón, creo que podemos hacer todo un capítulo de live solo hablando de eso, ¿no? De rupturas del corazón. <risa> ya, ahora sí es que hay un poco de delay. Bueno, yo. yo estaba pensando mientras hablabas y comentabas sobre la Navidad, de, de que fue un momento triste para ti, y yo estaba intentando pensar qué momentos tristes, y yo no recuerdo. Como si no tuviera momentos tristes. Qué bueno. No, sí estoy hablando. ¡Oh! Hola, hola, hola. ¿No? No, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí te escucho. Escucha. Cuelgo y, y me conecto otra vez. Si no. No, sigue. No, como... Sí es que acepto? hay como 10, como segundos de retraso. No, ya... no, es que no es que no me tra... es que es delay. No sé, no sé por qué hay delay. La, la señal está súper buena, pero te decía que yo no recuerdo que momentos tristes. Mm -hmm. Luego comentaste sobre ruptura de corazón. Y, y yo también pues tuve rupturas de corazón. Lo que pasa es que yo creo que no mezclaría momentos tristes con ruptura del corazón. Creo que va a parte. Pero si hablo de momentos tristes, yo no me acuerdo. Creo que no. Si, las despedidas no han sido bonitas, eso sí. Yo creo que las despedidas, okay. despedidas no, no han sido nunca bonitas. Hola. Cuando. También hice voluntariados de 50 días o 15 días, compartiendo tan profundamente con personas. Entonces, ahí. Y el 30 segundos de retraso. Se, se conecta con las personas de manera tan íntima. Yo creo que esos son muy locos, en verdad, lo que tú dijiste, los voluntariados. Conectar con esos amigos o amiguitos cuando son niños. Al final la despedida es uff. Esos de pronto son tristes, pero no, no recuerdo no, no recuerdo momento realmente tristes de ¿no? viaje. Y, y, y es, pero estamos hablando, pero balance, la de las rupturas de, todo de, la ruptura Hola, de chao, corazón. Todo el tiempo. Ah, cuéntame, ¿tú, tú, si te, ¿tú te enamoraste en algún momento en algún lugar? Hola, hola. No te escucho. Bueno. No, no se te está escuchando nada, nada. Toda la voz. Si puedes, eh, conecta, te desconecto y vuelves si te conectas. Eh. Justo en este momento que le estaba preguntando a Yahuaira que si se había enamorado, se salvó porque no se estaba escuchando lo que le estaba diciendo. Sí, eh, yo creo que he vivido momentos, cuando viajas, vives momentos felices, vives momentos muy tristes, eh, y de todo, es una mezcla de un mix, como les vengo diciendo, mezclas de, de muchos lugares, eh, Mezclas de muchos eh, sitios bellos, pero también de pronto lugares y momentos difíciles. Y, y pienso en una pregunta, por ejemplo, <coughs> eh, ¿en cuáles lugares he sentido más miedo? <coughs> Perdón. Eh, porque también sientes miedo. Yo sentí miedo desde el momento en que iba a salir. Yo salía de Colombia y iba para, para China. Y, y en China, y pues me iba a enfrentar cosas muy, muy nuevas, ahí sentí miedo, eh, sentí miedo eh, cuando iba a entrar a, a India, ¿sí? porque me habían hablado de un lugar muy difícil para las viajeras solas, mujeres, sentí mucho miedo, <coughs> eh, creo que en esos momentos, pero yo creo que soy una mujer que siente los miedos pero camina con ellos, o sea, de alguna manera, pues sí, tengo miedo pero me lanzo, tengo miedo pero camino. Eh, entonces en esos lugares que también tuve mm, momentos difíciles por el miedo, por ejemplo yo tenía que salir a mi voluntariado, tenía que estar a la, a la, antes de las 6 de la mañana en la casa de la madre Teresa de Calcuta y tenía que eh, caminar 25 minutos por, un lugar, por unas calles tremendas, hagan de cuenta los que viven en Bogotá, eh, caminar por el Bronx antiguo, más o menos, era muy, pero no es como tan peligroso como lo que vimos en Latinoamérica, pero era un lugar que uno se sentía intimidado, ¿no? Y en la noche, en la noche, entonces, cosas como esas me generaban mucho miedo, pero, pero pues eh, lograba yo como, como caminar y era, y eran, pues igual llegaba a tener una experiencia muy linda con, con los niños, o con las hermanas de la comunidad entonces sí miedo he sentido en muchos momentos eh, y, y bueno en este en este eh, viaje digamos que eh, eh, eh, podría decirles que de todos los lugares todos los países en los que he estado han sido tenido cosas muy bellas cosas eh, no tan bellas, eh, o cosas muy, eh, experiencias muy especiales y experiencias de pronto no tan, tan, tan bellas. Eh, en Latinoamérica tuve unas experiencias muy, muy, muy bonitas, muy especiales. Fue muy lindo conectar con mis raíces porque, digamos que venía yo de vivir unas experiencias muy fuertes en, en Asia y después venía de Latinoamérica y, y llegar a mi país y después viajar aquí que quise empezar a tocar como, eh, ahí se está tratando de conectar otra vez Guaira, quise vivir otra vez estas experiencias, eh, pero en mi tierra, en mis raíces, y conectar con, con las comunidades indígenas aquí latinoamericanas fue así súper especial. Hay unos paisajes aquí en Latinoamérica súper especiales y quizás mis experiencias más lindas de conectar con la gente las viví aquí en, en Latinoamérica eh, entonces Guaira ¿nos escuchas? solo vemos tu rostro solo veo tu rostro pero no no veo ni, no te veo mover ni veo si nos estás escuchando, bueno, gracias por conectarte. Y bueno, les decía, en Latinoamérica eh, conocí lugares muy lindos, Colombia mi país, y lo amo con todo mi corazón, viajo mucho, me encanta viajar, pero siempre vuelvo, siempre regreso por mi tierra, por mis costumbres, por mis sabores, por mi familia, por todas las personas a las que quiero eh, entonces, pues siempre el corazón está aquí en la tierra de uno, ¿no? Eh, entonces, bueno, con eso yo creo que vamos llegando al final, para que no se nos alargue tanto este live. Eh, muchas gracias a los que se conectaron, déjenos ahí sus recomendaciones, cuéntenos ustedes cuáles son sus lugares favoritos, en cual, cuáles son sus mejores playas, cuáles son sus mejores montañas, cuáles son sus lugares donde vieron sus experiencias más felices, más tristes, y en dónde se enamoraron. ¿Dónde se enamoraron? ¿Dónde les rompieron el corazón? Eh, bueno, cuéntenos todo lo que quieran. Y nos vemos dentro de ocho días. Les vamos a contar cómo viajar haciendo voluntarios para que cuando todo esto pase ya estén listos, ya tengan su plan listo y, y armado para, para viajar haciendo voluntariados. Que tengan...